Epitecto decía que toda persona debería de comenzar planteándose lo siguiente. ¿Qué cosas dependen de mí en la vida y qué cosas no dependen de mí en la vida? Cosas que dependen de mí en la vida y a las que le tengo que prestar toda la atención posible y tengo que mejorar en ellas mis opiniones. Tengo que responsabilizarme de ellas y tengo que saber muy bien dónde las doy. ¿A qué aspiras en la vida? Es algo que tienes que decidir tú. Y tienes que decidirlo tú desde tus circunstancias y en tus contextos. ¿Cuál es el problema? Cuando tú importas una aspiración a nivel personal o profesional, estás poniendo en manos de alguien externo lo que quieras hacer en la vida. Y eso te puede causar una gran insatisfacción.